Seguimos camino a la tumba principal, acabamos de pasar un edificio que era como uno de los más importantes para recibir las tabletas del emperador, de la emperatriz y sus hijos. Y luego otro pasillo, pero en realidad el edificio tenía dentro por eso venirse, así que ni siquiera entré. Afuera hay unos como ruinas bien interesantes y aquí hay un olor súper rico porque está lleno de árboles muy lindos, creo que son jazmines por el olor. Entonces como que uno va caminando y te envuelve todo el olor y allá están Lanto la y la Coni esperándome porque yo me demoré un poco así que ahí pero es muy lindo el camino muy agradable de recorrer entonces ahí nos acercamos a la tumba ven ese como edificio así blanco grande esa es la tumba y así es bien grande por lo que se ve así que ahí vamos a cachar qué onda es como un muro enorme y arriba está el edificio así que recorriendo muy muy muy muy bonito así no sé si alcanzan a ver como la distribución que es como un túnel para abajo con un muro grande y arriba está el edificio donde estaría la la tumba del emperador uno puede subir hasta ahí arriba y Puede llegar a donde está finalmente la tumba de Chu Yuan algo así es el nombre del emperador que, que está enterrado aquí, se supone. ¿Cierto, tanto? sí Sí. sí, sí.